bienvenidos a este taller que como veis va a tratar sobre la ansiedad y como aviso la ansiedad es un tema amplio bien he querido que en el taller se refleje cómo se aborda un problema de ansiedad hasta resolverlo completamente pero las prácticas que vamos a hacer van a estar limitadas porque si no necesitaríamos bastante más tiempo vale entonces habrá partes en las que vaya un poco más rápido eh, para ir eh, poniendo en claro cuáles son los aspectos principales que hay que tener en cuenta en ese proceso para sanar de la ansiedad y luego nos vamos a centrar en unos ejercicios prácticos clave que eh, son los que nos abren las posibilidades luego para poder ampliar con las otras propuestas que os voy a ir haciendo en el, en el taller. ¿vale? bueno Mi nombre es eh, Paco Vinagre pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional que empezamos en el año 2009 ya y es una asociación sin ánimo de lucro entonces parte de esas actividades son actividades altruistas pues como esta que tenemos aquí hoy y también eh, pues deciros que tenemos una página web libertademocional.es donde hemos ido almacenando toda la información que hemos recogido durante estos años o sea que si entráis hay más de 500 páginas os podéis perder por allí lo que queráis Luego tenemos también nuestro canal de YouTube con un montón de vídeos y los canales de Facebook, Instagram e incluso TikTok que acabamos de abrir. Bien, bueno, pues ahí tenéis eh, mucha información y de hecho este taller pues al final acabará pues en YouTube y en, y en nuestra web. Ansiedad. Vamos a centrarnos, vamos a poner como las bases, la definición de qué es la ansiedad. La ansiedad se definiría como una respuesta emocional natural ante situaciones que se perciben como amenazantes o desafiantes. Bueno, esta definición es un poco tramposa porque nosotros tenemos asociados la ansiedad a un problema que me representa un límite en mi vida. Entonces, eso de que sea natural, hay otras personas que parece que no tienen esa ansiedad. Entonces, esta definición ahí queda un poco rara, yo diría que la ansiedad se divide de esa reacción de estrés que sí es natural, es decir, me está pasando algo, pues me pongo en alerta, ¿bien? Pero cuando ese estado de alerta es muy fuerte, muy intenso, empieza a haber cambios neurológicos y fisiológicos que me afectan y entonces me limitan, ¿bien? Entonces la ansiedad siempre va asociada a emociones intensas, a respuestas físicas intensas, no es lo natural de todo el mundo, ¿bien? Lo siguiente, aunque es normal sentir esa ansiedad, ese estrés, en ciertas situaciones, cuando la ansiedad se vuelve excesiva o persistente, puede interferir en la vida de las personas, que es lo que estábamos comentando. ¿no? Desde una perspectiva epidemiológica, la ansiedad es el problema más común que presentan los individuos en los países ricos. La ansiedad es un problema de países ricos. Bien, o sea que por ahí deberíamos tener una pista. ¿Qué está pasando para tener nosotros ansiedad si se supone que vivimos mejor que otros? Bueno, y por último, se sabe que los niños y los bebés seguros son muy ansiosos. Y por tanto, esa ansiedad se manifiesta como el trastorno de déficit de atención. O sea, que va asociado a lo mismo que podemos sentir los mayores en los niños. Lo que no sé si los tratamientos que se dan a los mayores para la ansiedad son los mismos que se le dan a los niños. ¿Mm? Porque el trastorno de déficit de atención se trata con anfetaminas. Y se suponía que anfetaminas eran drogas. Eso era muy malo, ¿no? Entonces, pues darle a un niño de 7 años anfetaminas no, no sé. No me gustará mucho, pero bueno. Seguimos. ¿Qué características tendría la ansiedad? Bueno, fundamentalmente es una preocupación obsesiva por lo que puede pasar, Bien, esos pensamientos que vienen y me meten ahí en ese barullo y empieza a subir la intensidad emocional, ¿no? Y el cuerpo se estresa y acabamos un poco alterados. Esa preocupación va asociada a miedos y hay unos miedos también que pueden ser muy específicos a determinadas situaciones y yo sé que si tengo que enfrentarme a eso me va a empezar a dar la ansiedad antes de que ocurra, Bien. Todos esos miedos, esas preocupaciones, pues como comentábamos, están asociados a síntomas físicos. Yo lo siento en mi cuerpo, no es algo que solo note aquí. ¿bien? Y esos síntomas físicos pueden ser palpitaciones, sudoración, tensión muscular, dificultad para respirar, mareos, náuseas o incluso, en casos intensos, se puede llegar a sentir una desrealización, es decir, me separo de la realidad exterior, no sé exactamente cómo están pasando las cosas, o una despersonalización quién soy. Estos últimos puntos tienen muchísimo que ver con la respuesta de trauma. En traumas intensos también pasa eso. Luego, la ansiedad y el trauma tienen una conexión muy clara. ¿Qué consecuencias tienen todos esos síntomas? Pues que por lo pronto necesito mantener a mi mente ocupada. Porque si no la tengo ocupada, ella va a buscarse los problemas sola. Bien, y en esos momentos en los que puedo estar más tranquilo, de repente, pum, me viene la idea, me pongo a darle vueltas y entro mucho más fácilmente en esos estados de ansiedad. También, como hay síntomas asociados, por pues la hipocondria es amiga de la ansiedad. Es, ¡Ay, me he notado algo! Espérate, va a venir. Ya verás, se me está acelerando el corazón. ¡Uf, que no puedo respirar! Bien. Y toda esa cadena que aumenta, ¿vale? ¿Todo eso a qué me lleva? Pues a evitar situaciones. Es, pues mira, quito esas situaciones en las que me siento tan tranquilo porque luego voy a acabar con la ansiedad. Quito las situaciones en que me relaciono con gente porque luego voy a tener la ansiedad. No puedo ir a sitios en los que haya mucha gente porque a ver qué va a pasar. Bien. Consecuencia, todo eso va a, intervenir, a interferir en mi vida diaria y además sumo dos elementos que no sé si se tienen en cuenta muchas veces cuando se habla de la ansiedad. Uno es, me siento avergonzado por ser tan vulnerable, porque a los demás no les pasa. Solo me pasa a mí. Y además en situaciones que yo luego analizo un poco conscientemente, digo, si no era para tanto. Pero me ha descontrolado. Y entonces esa vergüenza la sumo a la intensidad emocional propia del miedo y de la ansiedad. Y por otro lado, pues claro, ya me califico, ¿no? Es que estoy un poco para allá. O sea que esos dos últimos elementos son los que ayudan a reforzar el estado de ansiedad y te van a meter pues, en una situación en la que puede resultar difícil salir. Bien, pues muy importante. La ansiedad no es para siempre. ¿bien? Ese pensar que es para siempre es de ese error de definición que os contaba antes. Una cosa es el estrés, que yo esté en alerta para ver qué va a ocurrir y otra cosa es que se me esté parando el corazón y no puedo respirar. Eso no es natural. bien Luego, no confundamos términos. La ansiedad es una sobrereacción del cuerpo y esto se sana. No es para siempre. ¿vale? Lo que se para siempre es, oye, pues cuando hay una situación que no está prevista, pues vamos a darnos un poquito de vidilla para enfrentarnos a ella. bien Pero no confundamos términos. Son dos cosas totalmente diferentes. Por tanto, esto es... Eh, un testimonio de una amiga que, a la que he tratado yo y pues me ha comentado estas cosas, ¿no? Que tú vas al médico y en el médico pues te va a derivar al psiquiatra porque tienes ansiedad y el psiquiatra te va a decir pues que te acostumbres porque esto es para siempre. Y claro, ahí entras en lo que se llama el conflicto diagnóstico. Me acaban de poner una sentencia y que tengo que vivir toda mi vida así. Pues si me lo trago si me lo creo, realimento todavía más mi ansiedad. Entro en un bucle. ¿Bien? Hay tratamientos eficaces. Se puede tratar la ansiedad, se puede sanar la ansiedad. Bien. Y ahora vamos a entender por qué. Porque la ansiedad tiene una causa. Y si encontramos esa causa y resolvemos la causa, el problema desaparece. Eso sí, puede ser una causa pero múltiple y entonces es posible que me lleve tiempo acabar de resolver mi ansiedad y ahí tengo que hacer un poco un cambio de, de manera de pensar yo tengo que ir valorando cada pequeño paso que dé en mi camino de sanación bien y no como hago que es al revés cada vez que pierdo el control me machaco lo que tengo que pensar es vale he perdido el control cuánto me ha durado esta vez? ¿Lo he perdido durante una hora o lo he perdido 10 minutos? Ostras, pues si he pasado de una hora a 10 minutos, ha avanzado mucho. Bien, Lo mismo la siguiente vez es un minuto. O no se da. Eso es lo que yo tengo que valorar. Cada uno de los cambios que voy dando hacia el lado positivo. Hacia el lado de la libertad en mi vida. Y, por supuesto, no hay por qué enfrentar la ansiedad en soledad. No soy un bicho raro. Hay mucha gente que está así... Y si encuentras a alguien que puede entenderte, pues de repente es como que hay un poquito de, de luz no en ese túnel. Y dices, vale, podemos hablar entre nosotros y nos entendemos y seguro que hay alguien que ya está en un estado más avanzado de sanación y me puede decir, ay, sí, yo pasé por ahí, me acuerdo de eso, pues fíjate, yo hice esto, tranquilo, porque qué? ¿Bien? O sea que los grupos también son interesantes para poder tener esa sensación de que esto funciona y que puedo salir, ¿vale? También el grupo ayuda a dar sentido a tus emociones. Porque en nuestra sociedad de ricos estamos totalmente desconectados de lo que significa la emoción. No entendemos por qué me estoy sintiendo así. Claro, y al no entenderlo, pues es un problema. Es que algo se me ha roto. Si no logro entender cuál es la causa, ¿qué ha pasado? Bien. Bueno, pues cuando estoy en un grupo y hay otras personas que han pasado por ahí... Lo mismo te cuentan. No, mira, es que cuando pasa eso, normalmente es que... Oh, ah, vale, que tenía una causa. Eso ya me tranquiliza. ¿Vale? Y también hay un elemento neurológico que nos dice que el sistema nervioso está sintonizado positivamente a los mensajes de aquellos que nosotros amamos o valoramos. Luego, si recibimos un mensaje tranquilizador de una persona a la que valoramos, Vale, o sea, yo puedo seguir en, en tensión, ¿vale? Esta sería una cita una de, de mi amiga que dice, mira, cuando llega alguien y te dice, tranquila, no pasa nada, estás, estás con la ansiedad, pero todo esto va a bajar, no te preocupes, yo estoy contigo. ¿bien? Pues en ese momento que tú estás súper alterado, lo que dices sí, es, sí, sí, sí, vale, lo que tú quieras, pero vete a la mierda, ¿bien? Porque en el fondo yo estoy mal pero inconscientemente estás calmándote. Es como que necesitabas escuchar esas palabras, aunque tú ya te las sabes, pero necesitas escucharlas desde fuera, alguien que te está transmitiendo esa tranquilidad para tú empezar ese camino de vuelta. ¿Bien? Aunque tu cerebro pelee. Eso sabemos que lo va a hacer. Pero No pasa nada. Por otro lado, está empezando el cambio. Vale. Bueno, ¿por qué...? tengo ansiedad. Tengo ansiedad porque realmente he vivido situaciones traumáticas. Traumático significa que ha habido cambios tan importantes después de una situación que mi cerebro no es capaz de procesar la información de la manera normal. Me quedo bloqueado. Pero me quedo bloqueado emocionalmente, me quedo bloqueado físicamente y me quedo bloqueado intelectualmente. No soy capaz de ver otras soluciones. Siento una carga emocional súper intensa y mi cuerpo además tiende o a bloquearse o a apagarse o a sobreactuar. Bien. Por tanto, sí, he vivido una situación traumática. Bien. ¿Qué pasa si yo encuentro esa situación traumática y libero esa tensión emocional? Pues que deja de ser traumática. Y entonces ya no me afecta. Y los estímulos que llevaban a mi mente a esa situación ya no hacen nada. Y yo mantengo la calma. Bien. Luego, la clave para salir de la ansiedad sería trabajar ese tipo de situaciones. Que se puede hacer de muchas maneras. ¿vale? Eso sí, las situaciones no solo son de mi vida. Hay veces que la ansiedad ya la traigo. Es decir, esos bebés tan ansiosos es que traen la información. Y esa información se puede almacenar tanto en gestación como heredarla de antepasados. Bien. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no, hay momentos en que dices, pues en mi vida no ha pasado nada de esto. Bueno, pues habrá que buscar más atrás. Vale, esas son las causas. Pero ¿qué realimenta la ansiedad para que yo esté ahí metido en ese bucle? Bueno, por un lado, es el miedo a que vuelva a suceder. Ya no es en sí. La situación traumática es el miedo a volver a pasar por eso. Luego eso es otra cosa a tratar, ese miedo. También influye en quedarme en el bucle el desconocer cómo funciona la ansiedad. Si me quedo con esa visión de esto es para siempre y no tiene causa, pues estoy perdido. Y claro, no me genera ninguna seguridad. Lo que me genera es más ansiedad. Y también es muy importante que... de de nuevo, en nuestras sociedades ricas nos hemos desconectado tanto de las emociones como de nuestros cuerpos y todo va en un conjunto. Mi cuerpo está asociado a las emociones y está asociado a mis pensamientos. Todo va en un bloque. Y si yo no sé cuáles son las reacciones de mi cuerpo ante determinadas cosas, me asusto. Es que a ver qué va a pasar. Y curiosamente, cuando estoy descargando tensión es cuando suelen aparecer los síntomas que más me estresan. Es decir, cuando aparecen temblores en el cuerpo, lo que significa es que tu cuerpo está soltando la tensión que ya tenía acumulada. Está intentando resolver el problema. Pero ¿qué ocurre? Como yo no lo conozco y no confío en mi cuerpo, si se pone a temblar es que esto está mal. Se ha roto algo. Y me vuelvo a meter en tensión, con lo que no descargo toda esa energía. Y acumulo todo lo que esté pensando, sintiendo en ese momento. La siguiente vez los temblores son más fuertes todavía. Vale. Bien. Os he comentado que el problema de, de la ansiedad viene de esas situaciones traumáticas. Y esto tiene una aplicación neurológica muy simple. Cuando nosotros vivimos una situación, nuestro cerebro almacena esa información. Por un lado está la información de qué pasó. ¿bien? Por otro lado, se almacena la información de qué sentí. No van juntas, están separadas en el cerebro. Lo que sentí de lo que pasó. ¿bien? Y por último, se almacena la información de la respuesta o lo que pensé. ¿bien? ¿Qué ocurre cuando se forma una situación traumática? Pues que esto, la parte emocional, se dispara. Es altísima. Y entonces no se puede integrar toda esta información, no se le puede dar un sentido al que, con el que llegar a una confianza. La emoción además es lo que utiliza el cerebro para catalogar si los recuerdos son importantes o no. Cuanto más alta la emoción, más importante es el recuerdo. Luego los recuerdos más importantes son los traumáticos. ¿Qué pasa si un recuerdo es importante? Pues que cuando yo tengo que decidir entre un montón de situaciones, bien, mi cerebro va a intentar encontrar cuando he vivido yo cosas similares. Y va a acceder a los recuerdos traumáticos también. Los recuerdos traumáticos tienen emociones muy intensas, pues al final son los que ganan en esa carrera de decisión para que el cerebro diga, vale, esto es lo que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo que hice en esa situación tan intensa. ¿Qué nos han vendido? Pues nos han vendido que tenemos un maravilloso neocorte cerebro racional y que es capaz de parar todo eso. ¿Cuál es la, real, la realidad? Pues que cuando la emoción es demasiado intensa, el riego sanguíneo a los lóbulos frontales, que es lo que tenemos asociado a la racionalidad humana, bien, se bloquean. El riego sanguíneo baja, de tal manera que no pueden funcionar correctamente. Y si no pueden funcionar correctamente. Este señorito se vuelve esto. Bien. Y funcionamos en automático. Si no entendemos esta parte neurológica, estamos perdidos. Porque nos van a decir, no, intenta controlarte. Que esto no funciona. No puedo controlarme. Tengo que hacer un trabajo previo para que esto no sea tan intenso. Cuando llegue la situación, podré hacer lo que pueda. Porque no tengo control sobre mí. La parte racional del cerebro, esa que intenta parar las reacciones automáticas, no funciona. ¿Okay? Bueno, pues ¿cómo lo tratamos? Vale. Hay una serie de fases para el, la recuperación de un trauma, que sería lo mismo que tendríamos que hacer en la parte de ansiedad. La primera fase es recuperar mi confianza y llegar a una sensación mínima de seguridad. Bien. Si no logro hacer esto, pues me quedo en ese bucle de miedos y desconfianza que lo que hace es aumentar cada vez más la intensidad de lo que siento. ¿Cómo logro esa confianza y seguridad? Pues por un lado, pues con lo, como lo que estamos haciendo aquí. Una explicación de cómo funcionan mis emociones, de cómo funciona mi cuerpo, de que no se ha estropeado nada, todo tiene una causa. Y saber que además puedo dejar ir esas emociones que son las que están condicionando mis reacciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en un ejercicio. Bueno, lo siguiente es darme ilusión. ¿Os acordáis que os he dicho que este proceso de sanación puede llevar tiempo? Para que yo me implique en un proceso, me tiene que ilusionar. Si no, normalmente lo abandono. Bien. Esto es como cualquier proyecto de la vida. Si yo quiero llevar adelante un proyecto que me va a llevar un tiempo, o me motivo para estar continuamente sobre él, o no avanza. O lo dejo. Bueno, pues ¿cómo me puedo ilusionar? Imaginándome todos los días, o lo menos cinco minutos, cómo va a ser mi vida cuando no tenga ansiedad identificando cuáles son las cosas que me limitan y luego imaginándome la vida sin esas limitaciones. ¿Voy a disfrutarla? ¿Va a cambiar algo? ¿Voy a estar mucho mejor? Si logro sentir eso, entonces tendré la motivación para continuar cambiando. Por otro lado, también puedo usar las emociones positivas. Toda situación en la que yo haya, me haya sentido bien la puedo utilizar como un recurso en los momentos en que estoy un poco más bajo. Si me acuerdo de las cosas buenas, cambio. Muchas veces nos juntamos con los amigos precisamente para recordar esos momentos buenos. Y entonces salimos de ese bucle del día a día que nos va quemando. Pues esto deberíamos hacerlo incluso nosotros solos, recordando cada día cuáles son las cosas buenas que he vivido o incluso cuáles son las cosas buenas que me van pasando en el día a día. Que alguna me pasará, seguro. Siguiente paso, centrarme en soltar las emociones, aprender a liberarlas y generar hábitos que me ayuden a descargar toda esa tensión emocional. Cuanta más tensión libere, más suaves van a ser las siguientes reacciones. Más confianza voy a tener en que puedo cambiar y más fácil me va a resultar continuar liberando. Y por último, esto lo pongo por fases, pero en el fondo todo está entremezclado. ¿Eh? No es que tengas una fase hasta que no la acabes, no es la siguiente. Todo se conecta. Lo último que necesitamos es reconectar con nosotros y con los demás, con el exterior. Para conectar contigo, veremos una serie de ejercicios de sentirnos, de perdonarnos, ¿bien? salir de esos bucles de vergüenza y de culpa. Después tengo que aprender a valorar mi proceso cuando valoro mi proceso también estoy utilizando esas emociones positivas. Buscar grupos en los que pueda sentirme apoyado. Ya hemos visto que eso es un gran revulsivo. Y por último, hacer cosas. Bien. Hacer cosas, por un lado, te tiene ocupada la mente, con lo que no nos metemos en esos bucles, pero cuando haces cosas que te gustan, entras en estados meditativos y entonces descargas la tensión que esté activa en el momento luego hacer cosas también es muy útil bueno pues todo esto que os lo he contado súper rápido tenéis más información en ese taller en sanando vivencias traumáticas vale y en el seminario de libertad emocional que es un seminario gratuito que tenéis en youtube y en la web en libertademocional.es son 10 clases de 2 horas cada una o sea que os lo toméis con calma y ahí veréis muchas de las herramientas que, que os voy a comentar hoy ¿vale? aparte del seminario eh, se ha publicado un libro eh, que os explica pues, toda la parte teórica Pues si os manejáis mejor con los libros que con los vídeos pues ahí tenéis la posibilidad